hola cómo estás para mí es siempre un gusto saludarte en este video se muestra cómo activar el saldo tras llamada que es un servicio gratuito de la operadora movistar en nicaragua el saldo tras llamada es el saldo que se te muestra en un mensaje en pantalla o mensaje flash inmediatamente después de haber realizado una llamada telefónica para activarlo debes hacer lo siguiente, seleccionar teléfono, marcar asterisco 781 y llamar al asterisco 781. Bienvenido a Movistar Prepago. Tu solicitud de activación ha sido realizada con éxito. Como puedes ver, la operadora te enviará un mensaje informándote que estás suscrito al saldo tras llamada. Si este video te fue de utilidad, dale like o pulgar arriba. Compártelo con tus amigos, déjame tus comentarios y suscríbete para que te enteres de los próximos videos que haga. Si eres de otro país, dime si la activación del saldo tras llamada se hace igual. Y si es diferente, dime en los comentarios cómo se activa. Saludos y gracias.